¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, hoy vamos a ver de qué manera un profesional, un experto, puede captar leads, prospectos, usando eh, marketing de atracción, inbound marketing. Lo vemos en este canal, como siempre, en Plan de Enfoque. Hola amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Antes una sugerencia, si queréis os podéis suscribir aquí en plandeenfoque.com o seguir en este canal o en blandenfoque.es. Eh, me suele suceder a menudo, ya sabéis que soy consultor de marketing, que vienen bastantes profesionales cuyos clientes son otros clientes, otras empresas, lo que llamamos business to business. El principal problema de este tipo, de esta característica de, de clientes, es que tienen que captar clientes eh, que son otras empresas o son directivos de otras empresas y no funciona al uso poniendo un anuncio en Instagram es completamente diferente si seguís estos pasos si es el vuestro el caso podéis eh, perfectamente hacer un embudo en el cual eh, atraigáis a vuestro cliente objetivo que acabará siendo en algunos casos un cliente real cómo vamos a hacerlo pues seguimos estas pautas en primer lugar lo que debemos hacer es eh, analizar nuestra eh, nuestra política editorial de qué vamos a hablar Bien, pues es fácil. Primero identificar, ya sé que soy muy pesado, pero hay que identificar claramente quién es el buyer persona, quién es vuestro cliente. Una vez tenemos claro que nuestro cliente ocupa un cargo, está en una ciudad concreta, es, eh, tiene tanta edad o está en determinadas empresas de determinado sector, y otras características psicosociales demográficas o simplemente profesionales una vez tenemos claro quién es nuestro buyer persona lo que tenemos que hacer es identificar qué es lo que le duele el pain qué es ese top 10 de cosas que le pueden eh, interesar de tu servicio y para ello podemos hacer lo siguiente paso por paso en primer lugar necesitaremos una página de aterrizaje que puede estar perfectamente en nuestra página de wordpress o una página de aterrizaje al uso que incluso podría ser una de mailchimp una página donde nosotros pudiendo pudiendo promocionarlo en canales como linkedin o facebook sobre todo el primero linkedin pudiéramos eh, decir preguntarles directamente cuál es cuál sería tu primera pregunta sobre este tema por ejemplo si lo que le duele es eh, reducción de costes cuál sería tu primera pregunta sobre este tema de reducción de costes si eres capaz de responderla te regalo a cambio pues eh, ese resumen de tu, sus top 10 de sus problemáticas aquello que tú puedas eh, en tu política editorial en tu marketing de contenidos aquello que le pueda traer a él si a él le pica cómo preparar el IVA o cómo vender más en LinkedIn, pues hablar sobre los 10 pasos, sobre cómo vender más en LinkedIn y hacer un ebook o hacer un PDF con 10 páginas donde se resuma. Y ese PDF o esa masterclass o esa conexión o esos 10 minutos de consultoría gratis, ese regalo lo vas a dar a quien te conteste esa pregunta, que es, ¿qué es lo primero o el primer problema que tienes sobre este tema? sobre marketing sobre linkedin o sobre reducción de costes sobre el problema del cliente automáticamente ese cliente va a entrar va a responder te va a dar el mail y a cambio tú le vas a dar en contraprestación pues esa hora de consultoría ese, ese skype gratuito de consultoría o ese pdf gratuito que le soluciona su problema pero no para ahí el tema la siguiente pregunta que le vamos a hacer es tu tiempo vale dinero necesitaría un consejo puesto que estoy haciendo un, un estudio sobre o un curso sobre cómo hacer esto sin hacer sin tener que, que gastar mucho tiempo eh, la pregunta es muy importante puesto que a cambio de esa pregunta el cliente te va a decir primero te va a dar el dato y segundo te va a dar pistas y esas pistas nos van a servir para segmentar al cliente y ofrecerle una oferta un producto un curso un pdf o una consultoría adecuada a esas necesidades resumo brevemente porque ya sabéis que intento ir al grano en estos vídeos imagínate que tú eres un director financiero que te pica un poquito el tema de la nueva ley o el, el, la nueva financiación a través de los bancos según una ley europea x bien yo te identifico tú eres mi cliente tipo tú eres un director financiero y yo te identifico en linkedin y tú ves en linkedin lo siguiente bájate la nueva lo que tienes que saber sobre la nueva ley europea de financiación cuando tú vas a pulsar dices me permites esta pregunta qué es lo que te, te preocupa de la financiación para que él responda cuando te da el mail y responde tú le envías le sirves ese pdf o ese ebook. pero él te ha dado una pista sobre esa pista vamos a segmentar quiero decir si lo que le preocupa es cómo reducir costes ya tendrás una pista de ese prospecto ese prospecto va a ser va a tener mucho interés en reducir costes y adivina sobre qué vas a hablar en el próximo email o contacto con él pues eso sobre reducir costes de esa manera van entrando en el embudo desde el genérico hasta el más específico y van entrando además dándote pistas y lo importante es cómo vamos a segmentar al cliente porque cuando tú conectes con él no le vas a hablar de Albaricoques ni de leyes, le vas a hablar sobre lo que él ha dicho que es su problema, su pain. Esta es la manera de captar leads, atrayéndolos con datos, temas de interés que a ellos les interesen y tú, a cambio, segmentando y obteniendo el dato. Espero haberme explicado. Si ves que no, por favor, coméntamelo abajo en este en este podcast y en este blog en plan de si no, sigues en este canal y por supuesto que iremos tratando otros temas de marketing, que es mi pasión. Seguimos, ya sabes que puedes otear por aquí y estos dos temas seguro que te van a interesar. O si no, en el próximo vídeo y en el próximo podcast de MallorcaPodcast.es o PlanDenfoque.com. Un saludo de Juan amengual Hasta el próximo. Chao.